estar con ustedes en una emisión más de Nada es Original el podcast más pirata de las redes cual significa que ya tenemos pues, dos años en, en, en, en seguir en esta lucha de, de, de difundir la palabra de la experimentación del cine locochón y de demás eh, cuestiones de la imagen en movimiento que se sale fuera de los cánones estrictos, y pues muy contento de estar en eh, una misión más, y además con el invitado que tenemos el día de hoy, pues bueno, vamos a platicar bastante, eh, y pues como siempre me acompaña Michael Ramos Araizaga, desde algún lugar de Tuntunlandia que está eh, enclavado en Tepoztlán, Morelos. Hola Michael, ¿cómo estás? Maestro Bunt, gracias por invitarme a su programa, bien, bien acá, este, con este clima caluroso que nada más es lo único que hace es secarnos el cerebro. Pero bueno, aquí estamos para, para aprender de, y, y, y, y abrevar de tu sabiduría. Pues, eh, pues aquí, aquí, toda, aquí ya se siente el calor, eh, 6 grados bajo cero y pues ya no, bueno. se, siente, se siente la primavera. No, ya, ya es menos, son como 3 bajo cero, entonces... Ya la primavera Exacto. está a la vuelta de la esquina. Que ya les llegó la primavera está a los tuntunes que no terminan de callarse. Pero bueno, vamos a, a, a darle la bienvenida a nuestro súper invitado de lujo, ¿te parece? Me parece muy bien. Pues voy. tenemos en... Ah, perdón. No, pues perdón. tú, tú. Bro, voy, voy. No, tenemos tú acá en, en Al original la visita de una verdadera celebridad. Todas las personas que han pasado por aquí, por este podcast, nadie los conoce porque pues creo que ni en su casa han visto su película, pero el personaje que nos acompaña hoy, al menos en México, en, en todos los circuitos underground de cualquier tema que ustedes me digan que tenga que ver con el cine, eh, eh, el, el, el, es el personaje que tienen que conocerlo, si no para qué carambas andan moviéndose en esos círculos. El maestro Jorge Grajales, ¿cómo estás Jorge? ¿Qué tal? Pues eh, con todo el gusto de estar eh, compartiendo con ustedes eh, este programa para hablar de todo lo que tiene que ver con el cine experimental. Sí, pues la verdad es que Jorge es toda una celebridad, insisto, quien, quien no lo conozca, pues no sé qué caramba hace cercano a los temas del cine, pero para hacer un pequeño recuento para aquellos que no, nos, que, que no lo ubican, porque insisto, es, es más bien de este lado, del lado mexicano, él es investigador cinematográfico y por supuesto su especialidad tiene que ver con todos los temas de, del cine de género y la cultura popular, y en particular ya me... Ya me Desmentirás Jorge, pero todo lo que tenga que ver con cine asiático Acá el señor es absolutamente experto Que lo que no le quita, que sepa de muchos otros temas ¿no? como, como en esta ocasión que le invitamos a hablar de, de cine experimental Y es súper conocido porque durante muchísimo tiempo, no sé, más de 15 años Pues eh, prácticamente 20, desde 1999 ¿eh? Estuve ahí en el Centro Cultural José Martí haciendo estos maratones nocturnos de, de cine, de 9 de la noche hasta las 7 de, de la mañana, y pues ahora sí que lo que nos frenó fue la, la pandemia, ahí en marzo de 2020 fue el último maratón que realizamos por allá. ¡Híjole, qué caray! No ese, ese mítico eh, eh, pues, cineclub de, de, del centro cultural José Martí, aquí, bueno allá en el centro de la ciudad que por supuesto Jorge pues se organizaba y, y ya nos contará más adelante qué cuáles son los planes. Pero bueno él, él es un experto porque él mismo traduce y subtitula pues, todas las pelis porque era, era una cosa donde si no, si no no eh, lo veías ahí, difícilmente lo puedes ver volver a ver en otros espacios. Pero bueno Jorge, en esta ocasión no, no, se nos hizo eh, interesante invitarte pues, para que nos platiques un poco de, de tu trinchera, Como ves este especie de boom que se está teniendo en el, en el cine experimental. Al grado que ya está en el cine un apoyo para que hagas tu película experimental a costa del erario, no digo lo que quiera que esa signifique, como seguramente dice como maestro Bundes, seguramente le van a dar a regadas el, el, el apoyo, quién sabe, pero bueno ya ya lo ya lo descubriremos, pero como que la pandemia justamente pues bueno por un lado frenó eh, proyectos como el tuyo que, que si nos nos interesaría saber cuál es el futuro y por otro lado como que el, el hecho de que estuvieran sentados ahí los cineastas que tradicionalmente necesitan de gran equipos y grandes staff y toda la onda para y alrededor de, de que, para que puedan hacer sus películas dijeron, ¿cómo le hacemos para seguir creando? pues, ah, creo que podemos regresar a los archivos y pues sí, incluso hay, hay proyectos por ahí festivales que ya salieron del closet ya son experimentales, ya voltean a ver al archivo y todo bien maravilloso y eso siento que eh, fue como un caldo de cultivo ahí que se fue cocinando al grado que chiste. ...ya está este apoyo del IMCINE. ...pero, ¿cómo lo ves tú, Jorge? Antes que... ...entrar a... Eh, ...pues hablar más... ...en forma de estos... ...apoyos, ahora que se están viendo... ...hacia el cine experimental, este boom... ...sobre el cine experimental que se está... ...dando... ...en parte propiciado, como ya también... ...bien, bien señalabas, por la... ...por la pandemia, ¿no? que fue... Eh, ...pues un detonante en el que muchos cineastas empezaron a preguntarse ¿y ahora cómo hago cine, cómo empiezo a darle rienda a esta creatividad y entonces, bueno, el cine experimental que siempre ha estado ahí surgió como esta eh, pues, potencial respuesta para seguir creando cine en estas condiciones tan adversas como las vivimos en la, en la pandemia y creo que ha cambiado mucho el concepto de, de cine experimental. Yo he tenido eh, pues, la fortuna de dar, de impartir cursos de cine experimental ya desde hace varios años y me parece que eh, habría entonces que definir eh, estas dos vertientes que desde pues, mi óptica existen en el, en el cine experimental y que ahora ya parece que es algo mucho más conocido a como era antes, insisto, desde mi perspectiva. El hecho es que en estas clases de cine experimental, lo primero que les preguntaba a todos aquellos que estaban inscritos, ¿cuál era su concepto de cine experimental? Y la verdad que la gran mayoría de quienes tomaban el curso pues empezaban a hablar de, eh, no sé, experimental narrativo, es decir, películas, no sé, como Eraser, de, de David Lynch, por poner un ejemplo, quizá hasta salía por ahí eh, Jodorowsky o, o Peter Greenaway, pero los largometrajes de Peter Greenaway, ¿no? Porque él también tiene estos cortos experimentales, no narrativos, y pues, mm, eh, me daba cuenta pues que este concepto que se tenía antes de, el, del cine experimental estaba más bien también entrelazado con el concepto de, de cine de arte, ¿no? Este concepto de, de cine de, de autor eh, de manera narrativa. Ok, uno puede empezar a dislocar esta eh, narratividad que tiene el cine, que la mayoría cuando hablamos de cine, inmediatamente lo asocia con el contar algo, el contar una historia. La manera en que la narras es lo que para muchos puede llegar a ser experimental, ¿no? Incluso eh, el fondo y, y la forma. No sé, por ejemplo, Chris Marker. Con, con la GT, de contarnos una historia, pero con eh, eh, imágenes estáticas, con fotografías, ¿no? Algo que también vemos que hizo Esteban Ascuarón con Año Uña, ¿no? También contar una historia con eh, imágenes estáticas, con fotografías. Esto, obviamente, es algo experimental dentro de los cánones de un cine narrativo pero cuando mis alumnos eh, les eh, mencionaba que había también un cine que no necesitaba contar cosas, porque no es necesario contar cosas para hacer cine, ya es donde ahí muchos empezaban a descolocar, eh, porque se tiene esta idea de que el cine sirve para, para contar cosas, un poco lo que podríamos también señalar en, en literatura, ¿no? Eh, que hay estas eh, formas también experimentales, o está también la, la poesía y en fin, eh, no necesariamente tienes que estar contando una historia en cine, sin embargo resulta como algo más complicado de asimilar que en la literatura por lo menos, eso era hasta hace algunos cuantos años y entonces, a partir de, de ahí bueno, ellos iban conociendo eh, todo este desarrollo de eh, cine experimental, no narrativo, que era el foco de, de estos eh, cursos que impartía. ¿no? Y nos íbamos de estas sinfonías citadinas y pues eh, desde cómo empieza a desarrollarse todo esto con la propia creación de, del cine en Europa, en otros países, el llegar a um, eh, Mayaderen, por ejemplo, a todos los artistas de, de, de vanguardia, de la vanguard, que empezaron a realizar estos experimentos cinematográficos, Hans Richter, por ejemplo, eh, to, todo este cine más enfocado a las abstracciones y que estaba muy relacionado con todos estos cambios que se estaban dando dentro de las artes a principios del de siglo pasado. Entonces ahí es donde pues, muchos se maravillaban, y decían, Ay, no, no me imaginaba que el cine pudiera dar para esto, porque ahí se dan cuenta que eh, a través de los materiales cinematográficos, de intervenir materiales cinematográficos, de intervenir celuloide, pues podrían... Eh, Realizar cine sin tener que estar dependiendo de mucha gente, porque el cine es un arte colaborativo, este cine narrativo, ¿no? Necesitas tener un montón de gente a tu disposición para crear una película, así sea la película de más eh, bajo presupuesto, necesitas tener uh, un, una cantidad... Importante de, de gente con la que tienes que comunicar, están tus, tus actores, por más que tengas un actor, bueno, hay este alguien que tiene que hacerse cargo de la fotografía, la, la iluminación, la continuidad, la edición, etcétera. Son eh, muchas eh, responsabilidades que a veces delegan en varias personas, hay veces que son pues, un equipo eh, mínimo, pero con el cine experimental solo necesitas una persona y esa persona eres tú ¿no? es, es como dibujar para dibujar no necesitas tener a más personas, para escribir no necesitas tener a más personas, se puede tenerla, pero tú lo haces un arte eh, pues en solitario, y el cine experimental eh, en todo este desarrollo y en toda su historia pues ha probado ser algo que también es muy individual y atraviesa por varias eh, etapas Mucha gente que se inscribía a, a estos cursos conmigo pues, desconocía como toda esta otra historia alterna de, del cine, todo este desarrollo de, del cine experimental y muchos de ellos pues, quedaban, la verdad, al final de todo el curso pues encantadísimos de conocer una perspectiva nueva de aproximarse a el cine, de crear cine experimental de, de, de distintas maneras para eh, crear algo mucho más personal De lo que a lo mejor un cine narrativo Les puede eh, ofrecer Y entonces hoy día me parece que también eh, Vivimos una época en la que Se presta mucho para poder hacer cine experimental Ya desde el mero hecho de tener Los teléfonos celulares Ahora el poder hacer un cine ya En estos formatos más bien digitales a diferencia de, de, de lo análogo que pues, se suele ser antes, una eh, pues, escisión, si podemos llamarle así, del de videoarte también, que pues, es un subproducto de, eh, de cine experimental, solo que encontrando nuevos materiales, en este caso, bueno, pues el, el video, desde que llega a Nam June Paik a pues, experimentar con el eh, eh, formato nuevo y pues, todo este boom también que empieza a darse en la década de, de los ochentas y que ahora con las tecnologías digitales me parece que esto ha evolucionado mucho más a la hora de que pues, cualquiera puede tener en sus manos una potencial carrera de cine experimental a través de ya sea su celular o a través de intervenir tigetaje que se encuentra uno ahora ya en, en todos lados, en YouTube, etcétera, incluso hasta en TikTok, en el, el TikTok se puede utilizar hasta para hacer cosas bien interesantes, en cuanto al cine experimental se refiere. el Snapchat, ah, incluso estos festivales también que han salido, de haz cine en tu celular, que por ahí hay hay varios, está el Smartings, por ejemplo, y, y varios más que han salido a raíz de esto de vamos a hacer cine en celulares. Curioso porque eh, he tenido también pues, la fortuna de ser jurado en varios eh, de, de estos eh, nuevos festivales. Me parece digno de notar que muchos de ellos se siguen centrando como en lo narrativo, ¿no? de vamos a hacer eh, ahora cine... Eh, con estas aplicaciones, vamos a hacer cine con nuestro celular, pero siguen, no sé si decirlo con, con el vicio de querer narrar, más bien también creo que de los, desde la óptica de los propios festivales también tendrían que poner ahí como estas categorías, ¿no? de haber un cine experimental en celular o no narrativo, un eh, cine experimental narrativo, cine convencional narrativo con estos nuevos recursos con los que se pueda hacer, entonces creo que hoy día hay eh, una eh, pues gran facilidad de poder crear cine experimental, también con este pues eh, podríamos llamarle por este anglicismo, con este revival de estos, estos antiguos materiales, de poder todavía conseguir eh, vietaje de eh, películas antiguas para poderlas ahí intervenir o incluso pues seguir creando con películas de 8 milímetros, todavía hacer cosas en video, de manera análoga, incluso quienes todavía este, lo siguen haciendo a través de videocaseteras, en fin, creo que hoy estamos ante un panorama bastante amplio en cuanto a la forma de poder hacer un cine experimental y con festivales también me parece que pues Fikunam ha sido uno de los que orbita en este mainstream de, de festivales que también ha eh, pues logrado hacer que se muestren más obras de cineastas experimentales, bueno ya no, no podríamos dejar de señalar el hecho de que ellos fueron los responsables de traer a Jonas Mechas, uno de los grandes del de cine experimental por acá, y que, pues bueno, también se han mostrado trabajos de artistas mexicanos, como este, el grupo Los Ingrávidos, que también se dedican a hacer todo este tipo de, de cine experimental, de... De rescate, de intervención, de poesía fílmica, de agiprop, en fin, entonces me parece que eh, muchos festivales tardaron en darse cuenta eh, de todas las posibilidades que existen dentro del cine experimental. Y pues como todo lo que ocurrió en pandemia, pues hizo que se aceleraran cosas, ¿no? El mero hecho de que exista. Este podcast que se graba en Zoom, bueno, pues nos habla justamente de algo que ya está muy normalizado ¿no? y que ahora, bueno, los festivales también se han dado cuenta que eh, pues existe este cine experimental, que ya es una categoría que se puede incluir y me parece que también es algo muy celebratorio, ¿no? Que más gente se dé cuenta que existe este cine experimental y de los dos lados, ¿no? tanto el cine experimental narrativo, el cine experimental no narrativo y todo lo fantástico que se pueda hacer. Nada más para cerrar esta intervención me gustaría señalar este ejemplo eh, que surgió de la necesidad eh, de este cineasta húngaro, Giorgi Palfi, que no es que eh, esté él tan enmarcado como dentro del de cine ...experimental per se... ...aunque todas sus películas son muy distintas... ...entre sí... Eh, ...hubo esta... Eh, ...pues sequía, si podemos llamarla así... ...dentro del de cine húngaro, una crisis... ...severa dentro de Hungría... ...que les impidió a muchos cineastas... ...poder llevar a cabo... ...todos sus, sus proyectos, se quedaron... ...sin recursos económicos... ...para hacer cine, y entonces... georgie Palfi lo que hizo fue eh, armar toda una narrativa a partir pues, de todo este material encontrado. E hizo una película que se llama El corte final, Damas y caballeros, The Final Cut, Ladies and Gentlemen, que es pues, la historia típica que se cuenta en el cine narrativo eh, de el chico que conoce a una chica y luego no le corresponde y luego terminan enamorándose y luego algo sucede que lo separa y al final se vuelve... A reencontrar. Todo esto está narrado, esta historia se ha contado un millón de veces en el cine, justamente con pedacitos de películas de pues, la mayor parte del mundo, eh, eh, obviamente la mayor eh, fuente de todas estas películas pues, es hollywoodense, de hecho, la propia narrativa que acabo de mencionar se pues, origina más bien o se, por lo menos se cristaliza en Hollywood y resulta un espectáculo asombroso, ¿no? De una labor de años, de haber estado agarrando pedacitos, actores, y Se, se empieza, de hecho, con Avatar de James Cameron. Es eh, un personaje que empieza abriendo los ojos y se lava la cara. Y, y, pero todo esto está hecho, insisto, con pedazos de, de otras películas. Y el resultado no dejó de de ser eh, sorprendente, y pues esta película que eh, estuvo por ahí en algunos festivales, pues de buenas a primeras también motivó a muchas otras personas que no conocían tampoco que se podía hacer esto dentro de, del cine, pues igual a, a crear cine a partir justamente estos eh, materiales encontrados, de intervención, en fin, ¿no? Entonces, me, me parece que hoy día, pues estamos viviendo este toda esta bonanza en el cine experimental. Oye, Jorge, pues lo, lo resumes muy bien todo esto. Ahora sí que fue un recorrido histórico por los últimos eh, años acerca de, de, de, de este tema en, en México. Y eh, de ahí me brincaron ahí varias, varias cosillas que. Igual, pues vamos a ponerla sobre la mesa, ¿no? Este asunto del cine eh, experimental narrativo, que bueno, ya, ya lo, lo defines bien. Hay, hay ciertas películas que para el, para el mundo del cine mainstream, ellos consideran que son experimentales pues porque tienen una forma... Eh, poco convencional de, de contar la historia porque tienen una fotografía, una puesta en escena etcétera, etcétera poco convencional y eh, o a, yo a veces <ríe> me atrevo a decir que como no entendieron la trama, de repente la meten en, en, en, en, en categoría experimental y todo el cine no narrativo que es al que básicamente ultracinema se ha dedicado a, a bueno, no narrativo en el sentido eh, como, como lo que pasa es que es, es una cosa que aquí en, en, en el podcast y en el festival hemos, hemos remarcado mucho, porque justo habla hay este tipo de películas como la que mencionas, ¿no? De Ladies and Gentlemen. La reapropiación tiene esa cualidad, que tú puedes crear películas narrativas, que puedes crear películas con, eh, con todo el esquema hollywoodense sin necesidad de, de, de, de filmar un solo metro de película ni, ni de grabar un solo eh, un solo eh, pixel ni mucho menos entonces ahí eh, eso de lo narrativo también entra eh, entraría en debate porque como bien dices esta sería una película considerada experimental porque no no hizo uso de ninguna cámara de ninguna de ningún tipo no entonces eso ya lo, lo mete en la categoría experimental pero al mismo tiempo es un, una historia común y corriente como la podría haber contado cualquier otro cineasta con ot con otros recursos y ahí bueno eh, el asunto es me, me, me acuerdo mucho cuando empezó la pandemia quería, quería en el cine eh, re recuperar este eh, famosísimo concurso de cine experimental que se hizo en, en, en los años eh, 60 Que bueno, pues no era otra cosa que simplemente buscar una, una alternativa Para darle la posibilidad a, a nuevos talentos, ¿no? De, de, de entrar al sindicato Porque bueno, todos sabemos acá eh, La historia de México sí, sí era como para filmar Tú recién con ganas de hacerlo O, o, o eras muy rico o, o, o le habías picado piedra durante muchos años Porque no era así como ahora, ¿no? Ya agarras tu celular y haces tu película Y la estrenas en festivales y, y, y listo entonces eh, esa distinción sí, sí quedó clarísimo ahorita que la explicas porque bueno te digo nosotros nos hemos dedicado más bien a todos sí, a todo este cine que no necesariamente tiene eh, cercanía con lo narrativo no aunque aunque te digo la reapropiación por ahí tiene un pie puesto también a veces y, y, y, y y no sé, a veces hasta platicando acá con Antonio nos da cosas, nos da un poco de miedo que esto se vuelva mainstream, ¿no? Que, que, que entre mucha más gente. Porque bien dice el maestro Bunt acá que yo ya era cool antes de que ser experimental se volviera, se volviera cool. Pero bueno, es una de las cosas que, que, que con las que hay que lidiar. El asunto es este. Esto decía de.. de el, el concurso, el famoso concurso de cine experimental. Esas películas en, en estricto sentido no eran experimentales. Si acaso la fórmula secreta, ¿no? O anticlimax, quizá. Sí, este... sí bueno, anticlimax, sí. Pero, bueno, eh, experimentales para los estándares también de. no solo de la época, sino del país, ¿no? Que era sí. inconcebible el pensar otro. Otro cine que no fuera el eh, este cine comercial y viene justo en un momento de ruptura, ¿no? de, de plantearse nuevas cosas, donde también en otros países pues, están dándose estos eh, cambios eh, que dan, eh, pues, le dan pie a, a, a nuevas maneras de, de crear el cine, ¿no? de todas estas nuevas olas que empiezan a darse alrededor de, del mundo y que también pues vienen marcados por eh, situaciones eh, políticas, y aquí en México pues era como impensable que cine de, de esa naturaleza se diera pues creo que dentro de esos estándares, pues sí ¿no? es, es algo eh, experimental ya o ahora, pues, ahora sí que a toro pasado ¿no? en donde nos va quedando más claro justamente pues todas estas avenidas que ha recorrido el, el cine experimental, todos estos recovecos, este cine eh, estructuralista no este, de Bruce Conner, de, de estos que es la cámara fija, eh, bueno, lo, lo que hacían de Warhol por ejemplo. Este, pues eso en México sí eh, resultaba eh, pues mucho más esotérico que las propias películas esotéricas que se estaban haciendo en aquella época de de 60, 70, todavía ahí hasta en la década de, de, de los 80, ¿no? Pero sí me parece importante siempre recalcar esto, ¿no? De, ¿Qué es el, el verdadero cine experimental o lo que la mayoría de los que están involucrados en todo lo que tiene que ver con el cine, eh, con el cine experimental, pues se refieren, ¿no? No necesariamente a este cine narrativo, ¿no? Y cuando la gente... Entonces, en general se enfrenta a ellos Sí hay que descolocarse un poquito no Porque dicen, bueno, es que esto ¿qué, qué, ¿Qué me está diciendo? No me dice nada Es una mafada Y viene como toda esta Cuestión de Pues es como eh, El arte contemporáneo, cualquiera lo puede hacer Estos ¿qué es? Esto es de abstracciones En fin, ¿no? Entonces, pues vienen también Todos estos debates sesudos que quieren desviar todo este tipo de cine que es este traje nuevo del emperador y que cuando si uno se atiende a la propia historia del cine y el desarrollo del cine en diversas partes del mundo porque cine experimental ha habido en todos los países que han tenido un desarrollo de su industria cinematográfica bueno, pues este, nos damos cuenta que también está esa otra historia, que pues, desgraciadamente no es tan conocida, no se cuenta, eh, no hay tanta eh, luz acerca de, de todo esto. Hacen falta ahí este, más documentales al respecto, no que no los haya, pero me parece que hacen falta este, más, más difusión para que la gente más o menos entienda a qué se refiere uno cuando habla de, de, del cine experimental ya lo estamos aclarando por acá no necesariamente es este, este, este cine experimental narrativo, no hay un documental por ahí muy bueno que se llama Radicales Libres Free Radicals eh, que lo encuentran en este sitio ruso que es el OK.RU OK que este pues es una red social ahí rosa que tiene integrado pues toda esta manera de poner cualquier película ahí, sí, virlándose los derechos, a diferencia de lo que hacen en YouTube, y se encuentran cosas muy interesantes, entonces por ahí, alguien que está interesado y quiere conocer un poquito más a fondo toda esta historia de este cine experimental, más allá también, libros, muchos, hay cada vez más... En español, afortunadamente, también libros que hablan acerca de, del cine experimental, tanto aquí en México, como el cine experimental, pero me parece que pues, ese podría ser también una un, un buen punto de, de partida, viendo justamente pues, todas estas obras ¿no? de autores, este, Hollis Frampton, por ejemplo, Jonas MacLeod, etc. Maestro Bunt, lo veo muy pensativo, muy dubitativo. Sí, también me, me, me acuerdo, no, no sé si me, nos, nos podrás a lo mejor ilustrar, no me acuerdo si Los Bienamados también estuvo en el concurso de cine experimental en alguna de esas ediciones, que también sería como un poco experimentación dentro de lo narrativo, ¿no? Ya de por sí... Tajimara tiene unas ondas ahí medio medio experimentales, pero siempre como dentro de, de, de lo narrativo, ¿no? Este, no sé si, no sé qué pienses de, de esto y no sé si nos puedas decir el dato, porque no me acuerdo si realmente estuvo en el, en el concurso, me parece que en el segundo o algo así. Me no sé. parece que sí, ese sí, no, no lo tengo. Ahora, así que, a la hora lo podemos buscar. El dato, yo tengo aquí estos libritos de, de Ayala Blanco, que son la cartelera cinematográfica. Eh, que, que no se pierde, Ayala Blanco no se pierde el podcast. O sea, ah, no, se perdido, no se ha perdido <risa> uno. Sobre <risa> todo. <risa> <risa> sobre todo. Porque... No, pues, eh, perdón, Jorge. No, no, no, adelante, adelante. Este. Ya se me fue el avión. Pero bueno, sí, este... El asunto acá con, con, con eso es que, bueno, pues sí, no, nosotros nos hemos dedicado más bien a tratar de... Eh, justo el podcast surge como esta necesidad, ¿no? De bajarle tres rayitas a, a, a la pretensión de que el cine experimental es justo solamente para algunos iniciados. Entonces, bueno, la idea era como pues, traer a los cineastas y que nos contaran incluso sus bajas pasiones, ¿no? Sus, sus, este, sus eh, gustos culposos. Porque sí, sí, sí nos, nos da la impresión de que de repente eh, la palabra experimental ya les da rasquiña ¿no? A personajes como el que acabamos de mencionar. Es, es uno de los que seguramente este, no, bueno, está, está claro en, en, en lo que escribe. De repente te das cuenta que, bueno, no, no, no, no, no, no, no, no, no terminan de, de captar. que Esto también es cine, que justamente como tú lo mencionabas Jorge hace, hace un rato. Ah, el hecho de que hagas una película no tiene por qué ser una película narrativa, que cuente una historia, ¿no? O sea, el, el cuenta historias para ti en tu cabeza y ya con eso es más que suficiente. El cine tiene esa, eh, eh, justo la, la, la posibilidad de darte voz si, y si tu voz es distinta y solo resuena en tu cabeza, pues está perfecto. La cosa es que estamos acostumbrados a que el cine eh, cumple ciertas normas y está, obviamente están dictadas esas normas pues desde otros ámbitos sociales, políticos y económicos que nos rebasan, pero el cine experimental nos da ese poder, ¿no? de poder a, tomar el la, la, digamos el arma el arma audiovisual, la cámara o lo que sea que, que supla la cámara para poder nosotros contar nuestras propias historias entonces eh, todo este choro ya se me olvidó por estar viendo la cara del maestro Boom de Paqueiba sí. pero creo que esa es parte de la de la, de la de la magia de sentirse experimentar ¿Tú, tú por qué sientes que haya que haya tanta resistencia. Bueno, ahorita ya hablamos, ¿no? Es este es un poco menor, pero si sí, sí, yo no, me acuerdo, perdón, alguna vez perdón, mi rostro tiene esa, <risas> esa es, hipnótico, es hipnótico. Es hipnótico monstruo. No, pero me yo no siento. Yo me acuerdo hace qué será como en el 2010 me invitaron por Azares del destino no es cierto, por por cuestión de Itza Fernández, la doctora Itza Fernández, le mandamos saludos. Fui a parar a una mesa de, de discusión en el, en el CCC, donde estaba otro colega, Andrés García Franco. Estaba mi, eh, José Ramón Micala Jauregui y estaba alguien más que en mi memoria ya borró porque eh, nos pusieron una vapuleada diciendo que lo que hacíamos, digo a Andrés y a mí al menos, que, que lo que hacíamos no era cine, que ca casi casi qué carajos están haciendo aquí mancillando el alto honor del CCC. Y le aplaudieron muchísimo a José Ramón Ajaro. Y que la, la, honestamente la, una, la historia en la mirada me parece Pues, pues no, me, no me gusta, ¿no? no me, me parece poco atinada como, como película de reapropiación pero Justo este, Justo la onda era eh, Como que tirarnos que, que eso no era cine, ¿no? ha, ha cambiado y Pero, pero sí, cre ¿cómo crees ¿por qué crees Que sea esto? ¿Por qué crees que en México no se haya Podido desarrollar una recepción, una percepción más amplia de lo que el cine experimental puede ofrecer. Pues hay, hay, hay poca cultura cinematográfica. Hay mucho cine. Hoy día tenemos alcance de cine por donde quieran, pero hay poca cultura cinematográfica. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, la gente que empieza a, a autodenominarse cinéfila, pues... Va a sonar curioso esto, pues solo se dedica a ver cine, este, y no a leer y a entender y a pensar el, el cine. Y aparte, a estas jóvenes cinéfilos, cinéfilas de hoy día, pues, eh, también están un poco reticentes a ver un cine viejitos, ¿no? ya como del siglo pasado. Y... Si vemos que tienen esa reticencia a ver este cine de, de, del siglo pasado, o se les puede hacer pues, cansado películas, este, no sé, de Belatar, por ejemplo, o Lab Díaz, o que son siempre citados también estos cineastas por eh, a quien quiere verse también como muy. Este, Cinéfilo, conocedor, como ahora los llaman cinéfilos mamadores, ¿no? Que han salido, y me parece muy curioso que hoy se ha creado una especie, o por lo menos a mí me lo parece, una subcultura de gente amante del cine, de cinéfilos, pero que son como tribus urbanas, ¿no? Como los semos, como los otakus y los cinéfilos. Uno lo ve en redes sociales, <risa> este... Que, bueno, tienes que tener ciertos requisitos. Salen hasta en memes, ¿no? De cinéfilo Starter Pack, ¿no? Ver películas de A24, ir a la cineteca, vestirse de tal manera, ser cinéfilo mamador, etcétera, etcétera. ¿No? Lo cual hace que todavía que esto, el cine experimental, cuando ellos dicen, no, pues a mí me gusta el cine experimental, seis horas blanco y negro, este, hablado en checoslovaco y todo eso, no, no sale más que del meme, pues, ¿no? Porque realmente. No creo que muchos de ellos hayan visto completos a Tantango, por ejemplo. Ya no digamos estas otras cosas que son más abstracciones. Pero creo que todo se debe, justamente, a que hay una profunda falta de conocimiento cinematográfico, de cultura cinematográfica, que yo creo que se debería de enseñar pues, en las escuelas, ¿no? en el, el, el, ya de menos en el bachillerato secundaria, en lugar de pues eh, esta educación artística que puede ser muchas cosas menos lo que realmente debería de ser como abrir estos canales de percepción hacia el arte y de entender el arte eh, me parece que ahí hay, hay unos grandes vacíos, ¿no? Entonces, si luego no se entiende bien toda esta historia y estas diferencias eh, del cine de arte, el cine comercial, el cine de, de autor, pues ya cuando les hablas de este cine este, pues, no narrativo, sí, ya dicen, oh, esto está muy volado, ¿no? Pero me parece que si hubiera una enseñanza, eh, mucha gente estaría fascinada con con todo esto, pero hay al igual que en el arte también contemporáneo, en donde pues muchos lo tachan también de, de ser este engañabobos, mercachifles, etcétera. También hay una profunda falta de conocimiento de la historia del arte, del desarrollo del arte en el siglo XX, ¿no? Porque nos quedamos en un estadio como de apreciar el arte como si todavía estuviéramos en el Renacimiento. Y pues estamos en el pleno siglo XXI y obviamente se están cambiando un montón de paradigmas en nuestras sociedades, cosas que pensábamos que nunca iban a cambiar o que pensábamos que eran así, inamovibles, y ahora vemos que no, que todo es dinámico, que todo está pues eh, proclive a, a cambiar. ¿Por qué no entender más pues, toda esta historia del desarrollo del arte en el, en el siglo XX? Y, y me resulta muy curioso lo que dices de ahí este, te pasó en el, en el CCC, porque ahí mismo, en todo este complejo, ahí pues, en, la, en la esmeralda, pues, eh, tienen también ahí un, eh, pues, un acervo de videoarte, ¿no? Y de entrarle justamente como al cine experimental, el videoarte, desde. Otra arista muy diferente al que se hace ahí en el, en el CCC, me parece que sí hace falta eso, ¿no? En, en, en las propias escuelas de cine, en el NAC, en el CCC y en otras tantas, una asignatura a la historia del cine experimental, a esta historia del de cine no... ...no narrativo, ¿no? Para que, pues, se, se vayan empapando. Yo creo que hay incluso algunas... ...que podrían ser, pues, del de agrado, del shock, de la sorpresa... ...que es lo que busca, justamente, este, este cine experimental... ...que está, pues, más emparentado, justamente, con todo este desarrollo... ...del arte contemporáneo... ...el siglo XX, que con el propio cine eh, narrativo. Y es... Eh, algo que, por ejemplo, recuerdo yo haber visto en una película de, que, que me tocó ver en el festival de Black Canvas. Creo que se llama Star, la película. Y de hecho, más bien, es eh, el nombre es una estrellita. Es? Y eh, es un compilado de escenas en el cine que representan el firmamento, el, la, el, el cosmos, las estrellas, desde los inicios del cine... Hasta uh, por ahí de los 2000s. Entonces, es como todo un siglo de cómo en el cine se ha representado eh, el espacio, las estrellas, ¿no? antes incluso de que llegara el hombre a la luna y de que se tuvieran, pues ahora todos estos avances que, obviamente, pues hacen repensar cómo vemos esto, ¿no? Entonces, eh, el público con el que lo vi, eh, que pues está acostumbrado a ver un cine narrativo, pues, me pareció algo pues muy fresco, que tuvieran esto que, pues en sí no es una narrativa, es esta colección de imágenes, sacadas de un montón de películas y vienen desde películas muy comerciales, obviamente está ahí la guerra de las galaxias, pero vienen cosas también muy, muy raras y de distintas partes del mundo, cine indio, cine japonés, eh, cine europeo, muy interesante, muy rico, y la, y la gente este, respondió bastante bien. Hubo al final ahí una sesión de preguntas y respuestas, y la gente estaba eh, pues muy, muy prendida pues, con el resultado de esta película. Era algo que eh, la mayoría de los asistentes pues, nunca había visto algo así, no este porque la película en sí no trata de nada. Es justamente muy experimental en esto de vamos a agarrar pues, este... Eh, material encontrado pero con una idea y una noción cómo ha evolucionado en el cine la idea de las estrellas y el firmamento a lo largo de 100 años y pues, la gente quedó y Dice, guau wow, este vas a hacer una segunda parte de ya del siglo 21 y, y pues, sí pues estoy trabajando en eso y porque pues, todavía esto no se acaba, y pues eso inspira incluso a, a la gente a querer hacer sus propios proyectos, ver que ellos lo pueden hacer, no necesitan este, más recursos, más que justamente como una directriz de qué quieres hacer, no cómo lo puedes intervenir, yo creo que si les enseñaran más lo que hizo Kenneth Prana, digo Kenneth Braana, este están brackets, por ejemplo este, de eh, hace, bueno, Ken Burns un montón de gente que se ha dedicado a hacer todo todo esto y explicarles eh, paso a paso la mecánica de, de todo este eh, cine eh, experimental, eh, no sé el cine de Michael Snow, por ejemplo, que puede resultar bastante impenetrable, si no les explicas también de qué trata, este, cómo se enmarca dentro de esta corriente llamada cine estructuralista eh, yo creo que, y lo he vivido, que propio que mucha gente que empieza a conocer todo ello ya no lo suelta. Se enamora de las posibilidades que tiene el cine experimental, lo que puede expresar, lo que se puede decir, eh, y que puedes manifestarte desde distintas vertientes, desde una eh, cuestión muy estética a una cuestión más política, eh, una cuestión mucho más abstracta, hay una gran posibilidad que nos ofrece el, el cine experimental pero me, fal me, me falta ver que haya ese entendimiento esa explicación en las escuelas este, de, en las escuelas de cine en las escuelas en general ya, ya hay que pedir mucho, ¿no? que hablaran también ya de la historia del cine y luego ¿no? cine experimental pero vaya, aquellos que sí ya están estudiando cine pues yo hasta donde sé igual estoy mal, no estoy actualizado Pero no sé si haya clases donde muestren pues, De menos así toda esta historia, evolución de, de cine experimental y, y al final, a ver, hagan uno, hagan pues, un ejemplo que pueden hacer? Este, a mí me sorprendió mucho de las clases que yo he tenido eh, Y que incluso ha variado el material con el que trabajan eh, Pues los trabajos que nos entregan impresionantes la verdad ¿eh? este que hay unos que solamente tuvieron seis horas para desarrollar su eh, su, su obra de, de cine experimental por la propia naturaleza en aquella época de, de, del, del curso y de los materiales que se tenían para prestarles este, y, y la verdad que fue asombroso lo que podían eh, realizar una vez que ya saben cómo funciona la historia eh, de, del cine experimental eh, qué pueden expresar, cómo pueden manejar eh, los equipos, en eh, ¿no? fin, me parece este vacío que existe en eh, pues nuestra cultura cinematográfica en general y específicamente de cine experimental. Eso, eso me parece, lo que dices me, me, me cobra como mucho sentido y sería incluso yo creo que mucho más interesante la pinche flauta barroca, esa espantosa de plástico, ¿no? En la educación artística, que hasta la fecha, pues no sé a quién le habrá servido, pero yo creo que, eh, me parece bien interesante lo que dices, yo creo que sería como una propuesta, ¿no? De, de, de reformar y, y, y poder eh, tener una entrada hacia el mundo de, de las artes visuales a través del cine yo creo que sería mucho más interesante no eh, sí me, me parece o, o, o mandar a los chamacos a de maratón ahora de, de, de, de toda la noche, vamos a salir su papá y yo no les... sobre todo jorge eso de que les den clases de cine experimental si de repente hay escuelas de cine que no les dan clases de historia del cine uy uh, sí no ya, no. ya les de... Entonces, imagínate. Inman... Es que aparte el arte y el cine experimental, específicamente este de Lona Retos, están muy ligados. Todo, todo este desarrollo del, del cine avant toda esta primera oleada que se desarrolla en, en Europa, vaya este gente que le entró ahí a hacer cine porque entonces estaba ahí a la mano era como el invento nuevo no estaban las reglas del juego per se tan establecidas o asimiladas o normalizadas como las tenemos hoy día de, de un cine eh, narrativo y es por eso que bueno pues ahí estaba un Marcel Duchamp un Man Ray haciendo cine no pero pues también hacían foto y, y, y hacía pintura bueno este de todas las corrientes, ¿no? Simbolistas, cubistas, dijeron, a ver, ¿qué podemos hacer con, con estas imágenes en movimiento? Y me parece que eso es lo que hace falta, todo, todo ese bagaje, toda esa cultura, porque muchos de todos estos que empezaron a desarrollar ese primer cine experimental, pues vienen de esta efervescencia en buscarle eh, algo diferente a las artes. Estaban rompiendo justamente todos estos paradigmas, todos estos cánones establecidos en el siglo XIX. Dicen, no, a ver, esto es algo nuevo, como que vamos a afrontar este, este siglo XX. Y pues hay eh, gente increíble que empezó a hacer todo este cine y que también era artistas Len Lai me viene a la mente este artista que también em empezó a hacer esculturas cinéticas y pintura. Y él, él redescubrió como a esta, eh, este arte de la cultura... Eh, neozelandesa, maorí, y los volvió a poner como en el mapa. Eh, caray, hay, y bueno, hizo estas animaciones, aparte directas, este cine directo, en el, en el celuloide. Y yo creo que si a esto se lo enseñaran en las escuelas de cine a muchos estudiantes, terminarían fascinados, la verdad, de, de, de descubrir esa otra historia alterna de, del cine, lo que puede hacer, lo que puedes crear, lo que puedes expresar y manifestar, sobre todo, yo creo que hoy día también, con todo lo que vivimos, insisto, con este cambio de, de paradigmas, eh, para manifestarse en contra, pues, de lo que ustedes gusten y manden, ¿no? Del heteropatriarcado, de los roles de género, todo eso, eh, de este cine experimental está, la verdad, que ni mandado a hacer para desarrollar y para volcar también como pues toda esta eh, idea de cierta manera ante el sistema en el que nos ha tocado vivir y que pues tampoco dependes de, de más nadie no de, no tienes que de, Tener apoyos del cine Que no, es que no me financian Mi corto, mi corto, mi corto experimental Tienes que hacer una, que... un flujo De efectivo y un este ¿Qué otras jaladas eran, Antonio? <risa> tu, este Ruta crítica fruta bueno. crítica es, ¿Cómo, cómo es? Otra que me Me, me perturbó era Algo así como visión Del director, o no sé qué Como cosas bueno, esa convocatoria de por sí me, me perturbó, entonces no sé, <risa> este, muchas cosas que podría mencionar, pero sí, lo, de la, lo del flujo de efectivo no me perturbó, me dio risa más es, bien. Está como el meme, ¿a, a ustedes les dan efectivo? <risa> no Caco, ¿no? <risa> por, por eso también sorprende como luego este contrasentido, ¿no? Ya ahora el incine también va a <risa> tiene, experimentar, ¿no? Y todo eso, más bien ...dentro de esta vena de estos concursos que se hacían antes del de cine experimental... ...pero, bueno, pues como lo que hacen ahí en Cinema, ¿no? Más bien, pues este otro cine experimental, pues, decididamente no narrativo, más abstracto... Insisto, a mucha gente le resulta difícil de apreciar o de ver porque... ...pues no tienen las herramientas, es como el tratar de entender un idioma que no sabes, ¿no? Estás escuchando ¿Sí? a alguien hablar... En coreano, en japonés, y no lo sabes, y no le vas a entender. ¿no? Entonces, si tú conoces el lenguaje, eh, pues vas a entenderlo perfectamente y vas a poder expresarte en ese mismo lenguaje también. Y eso es lo que no está claro en muchas escuelas de cine. Y es una pena, ¿no? Porque eh, me tocó a mí eh, trabajar en una época también en el Senat, en donde eh, hay... Una manera de hacer arte que no es nada más el enseñar a hacer, ¿no? De cómo hacer un agua fuerte, este, te enseño de estas técnicas de, de escultura, de pintura, de grabado, etcétera, sino también más profundidad en lo que tiene que ver con, con el arte. En ese momento, pues eh, nos tocaba ahí eh, enseñar la transdisciplina, también cómo es muy necesaria el pensamiento complejo y la semiótica, ¿no? que pues, resulta eh, algo que a muchos que estaban estudiando ahí, pues, les resultaba también bastante difícil, porque pensaban que era más facilito, ¿no? De, eh, voy a estudiar arte, me voy a la Esmeralda, a lo mejor muchos no digo todos, por, eh, que, que esto sea en general, pero quizá algunos se decidieron a estudiar ahí arte porque quizá pensaban que no pudiera ser como tan complejo como las matemáticas, por decirlo de una manera. Pero ya al enfrentarse a, bueno, la semiótica y aparte, bueno, pues, semiótica de, de, de qué escuela, ¿no? Ahí en el cenar por ejemplo, la, la que este, solía utilizar era la semiótica pierciana, pero hay más escuelas de semiótica con las que abordar el, el arte. El chiste es entender lo que es la semiótica y la transdisciplina también, pues hoy día tan eh, socorrida en muchos ámbitos, eh, que es lo que estamos viviendo, es lo que define de, de este siglo XXI, y, y ese pensamiento complejo, ¿no? De pensar el arte desde otras aristas. Eh, y dejar este pensamiento también como muy romántico uh, del siglo XIX y de cómo debe ser el arte, cómo debe ser el artista. Eh, creo que la, eh, las complejidades de este siglo XXI, pues nos exigen también que el arte esté a la par de todos estos cambios que están viviendo en lo social, en lo económico, en lo político. Y sin embargo... El arte en general y el cine y el cine como que se han quedado ahí aquí alquilosados eh, para muchos eh, y, y que esto no debería de modificarse ni de cambiar y que así es, es que el cine así es, y no debe de cambiar porque así es, y no es cierto, ¿no? Este, incluso dentro del cine narrativo, pues también están eh, todos estos otros, eh, estas corrientes de esta globalización, esta transdisciplina también que, que se vive, están pues de pues, cineastas que transitan. ...entre este cine experimental... ...narrativo y no narrativo... ...ya hablaba de Peter Greenaway... ...pero de cineastas contemporáneos... ...este cineasta tailandés... ...Apish siterana Kul, por ejemplo... ...que también es de estos... cineastas ...para muchos difíciles... ...pero que también eh, de manera fácil... ...pues transita en, en, entre estas dos avenidas... ...que puede tener el, el cine experimental... ...desgraciadamente, insisto... ...creo que falta... Eh, mucha, ...mucha cultura... ...y sí, hay ya cada vez más concursos, más muestras, pero yo abogaría porque haya más profundización en el conocimiento del cine experimental. Pues sí Jorge, sin duda este, queda una tarea ahí enorme para, para, para trabajar desde nuestra trinchera pues hemos estado estado tratando de, de llevar un poco de luz hacia, de, con, hacia, pues con esos temas no de, de dar talleres de dar eh, conversaciones el podcast mismo insisto era es un espacio que, que generamos para que la gente se acerque y conozca esta bien podría ser una clase de introducción al cine experimental de hecho le vamos a poner así experimental 101 para que aquellos que, que, que todavía duden se acerquen porque si sí nos hemos cansado así hasta la náusea de decir eh, las maravillas las bondades la libertad que, que obtienes cuando cuando te acercas al cine experimental cuando como dices tú eh, y tienes toda la razón la gente que se, se, se acerca es como una droga se engancha y ya difícilmente eh, puedes salir de ahí o si lo haces quedas marcado no entonces empiezas a hacer otros trabajos más convencionales pero con una visión completamente distinta entonces bueno nos pues vamos a combinar ya para ir cerrando esta esta emocionante charla ya no, nos quedaron varias cosas ahí en el tintero pero bueno para para hacerla de como, como, como de emoción y pues tener el pretexto para invitar a, a jorge en otra ocasión vamos a vamos a ir cerrando y para que los tontunes no se pongan locos como, como suele ser eh, pues invitarlos a que se acerquen a las actividades de Ultracinema, que estamos ahora pues, sí que a contracorriente, con cero presupuesto, siempre proponiendo alguna cosa que por demás pueda parecerles interesante. Eh... La, la, la programación misma del festival está hecha con esa intención, ¿no? Que haya de todo y para todos. Desde cosas súper abstractas, así que, como dices tú, esa es una marihuanada, pero que algo te van a remover allá adentro, hasta cosas más sencillas, más lúdicas. Y, y bueno, pues este año eh, que estamos preparando la edición número 12 que insisto nos quedó por ejemplo el tema del afrofuturismo yo creo que vamos a invitar a Jorge más adelante para, para hablar un poco de eso porque no, nos pareció interesante el tema de cómo justo a través del afrofuturismo estas eh, eh, pues las personas se han acercado a la creación en, desde varios ángulos tratando de, de, de empoderarse por decirlo está de moda la palabra no de, de poder imaginar un futuro más promisorio para las comunidades afrodescendientes Que históricamente siempre han sido eh, Pues siempre las han hecho menos Entonces un poquito por ahí nos sentimos <ríe> Empatizados con este asunto, ¿no? El cine experimental siempre lo, lo han minimizado Cuando al contrario debería ser como bien lo apuntabas Debería ser materia obligada de, de, de, de toda cátedra Pero bueno, eh, pues nada, nada Jorge Gracias por... por... Acompañarnos en esta, en esta edición de eh, nada es original. Nos gusta irnos con un pensamiento positivo y pues échanos tu pensamiento positivo hacia, hacia el futuro eh, venidero. Pues eh, justo como lo que mencionas, ¿no? Eh, dentro de, de el afrofuturismo, que eh, eh, imaginan este promisorio eh, desarrollo de las. Culturas afrodescendientes, en el caso específico de, de cine experimental, pues me gusta también pensar que hoy día, como está tan a la mano, era súper difícil también el tener acceso a muchas de estas piezas, ahí había pues, estos eh, pequeños DVDs que también no eran súper difíciles de, de conseguir, de, de varios de estos autores o compilaciones de cine experimental, hoy día tan fácil como ir a wikipedia, de poner a ver Experimenta el cine... ¿no? Y ya te salen nombres. A ver, ¿no? Ken Jacobs de Michael Snow. Irse a YouTube, a Vimeo, a Octa.ru, poner sus nombres, a ver qué sale, verlos. Es tan sencillo, la verdad, hoy día, ¿eh? tan fácil. Está tan a la mano que de tan a la mano que está, muchos lo han ignorado, ¿no? De ahora sí que buscando el bosque, se pierden entre los árboles, ¿no? porque la verdad ahora está todo tan a la a ver, Wikipedia, es más, imagino en un futuro, pues ahora todo este cine experimental, pero hecho a través de las inteligencias artificiales, ¿no? de, de, con Mid Journey, con el chat GPT, está otra que se me olvida, que, que reproduce voces, este, que se llama Doc no sé qué, y hay tantas, hay varias, hombre, sí. no, el futuro sí. este, no tiene límite, verdaderamente como ahora para poder ahora jugar con todos estos, estos nuevos dispositivos, estas nuevas herramientas y ver qué puede salir, eh, qué uso le, nosotros le, les podemos dar ...a estas herramientas nuevas, nuevos juguetes... ...ahora con la inteligencia artificial... ...hay muchos que le temen... ...no, van a ver este... ...pues desempleo... Van, no, no, ...va a tomar el mundo, en fin... no ...lo, lo ven de, de manera muy pesimista... ...pero a mí me gusta pensarlo de manera más optimista... ...en el mundo del arte, como muchos dicen... ...nos van a desplazar, todo ...no, ¿por qué no tomar las herramientas... ...y utilizarlas de otras maneras, de maneras que no están pensadas para hacerlos y justamente por eso es experimental. ¿no? Creo que ahora sí que la imaginación de cada usuario es el límite, ¿no? que ahí están los juguetes, las herramientas, los dispositivos, incluso hasta la propia historia de, del cine experimental, de, de manera muy resumida, pero pues ahí la pueden encontrar en, en Wikipedia, ahí salen nombres, está el nombre de este. ...autor clave de varios libros de cine experimental de Adam Sidney, por ejemplo, este, a ver, buscarlo, este, tí, creo que no, lo que nos hace falta más es curiosidad, ¿no? de, de investigar, de utilizar justamente los materiales para crear cine... Las ma este, máquinas de, de juguete, pues, de estos este, cámaras de juguete de Fisher Price, que también muchos cineastas lo han utilizado, los celulares, la inteligencia artificial, las aplicaciones como el TikTok, como eh, la, este, pues, como todas estas que están ahí, están eh, disponibles, cara, y creo que en lugar de temerles y eh, de estar eh, preocupados por ellos, pues vamos a utilizarlas, vamos a modificarlas, vamos a expresarnos a través de ellos, de lo que quieras expresarte, ¿no? De toda tu vida, de tu creatividad, en fin, insisto, creo que el, el cielo es el límite. Sin duda, sin duda, Jorge. Pues eh, ahí, ahí, eh, acérquense, por favor. Nosotros estamos a punto de, de dar un taller en, en, en, en octubre para justamente eh, acercar a la, a, la, a la gente interesada al cine experimental. Estamos preparando una serie de, de talleres también ahí que, que, nos, eh, que, que nos han pedido y justo uno de esos es usar las herramientas de inteligencia artificial para, para crear cine experimental, porque eso está, es una cosa fascinante, es una cosa que justo como todos los, los artistas clásicos, ¿no? se jalan los pelos, ay, se va a acabar, ya no, nadie va a querer que, que hagamos arte, ni, eso no es arte, no, es una herramienta, y hay que saberla aprovechar y pues ojalá que, que, que, que nosotros, digamos, con, con el cine experimental que siempre ha estado a, a la vanguardia en la utilización y en el, en el cambio con ese estudio de paradigma, pues ahí vamos a, a meternos por esas por, esas, eh, por esos recovecos. Maestro Bunt, pues, ilumínenos. Pues me toca, me toca cerrar, eh, y sí, la verdad es que yo creo que nos, nos, nos falta tiempo para seguir platicando con Jorge. Yo, yo me quedé con ganas de, de platicar sobre aquellos maratones cinematográficos que, bueno, son como legendarios, entonces... Eh, ya habrá, ya habrá, ya habrá momento, ¿no? Porque, porque sí, la verdad es que... Per perdón, maestro, nada más que nos cuente cuál es el plan, cómo, cómo cuándo van a reactivarse, cómo está oh, la bueno, cosa. Sí. Bueno, pues, este, ya ya no sé si siga, porque también como mencionaba, eh, la, las cosas han cambiado, ya no sé, de, de por sí, en los últimos años, no es que fuera tampoco mucha gente, ¿no? Y hoy día creo que se han modificado mucho, los patrones de, eh, pues de consumo de cine. ¿eh? Si bien hay eh, pues mucha gente que quiere salir eh, ya estos años de encierro, de pandemia, uno pensaría, bueno, qué te quieres salir? divertirse, ir a las salas de cine, este, museos, en fin, en lugar de quedarse en su casa a, a ver películas. Pero bueno, se ha modificado todo esto y la verdad es que también tanto la atención de eh, muchos de los espectadores pues, se ha vuelto cada vez más, eh, pues, más corta, la verdad. Eh, y la gente también ya está pues, acostumbrada a interactuar mientras están viendo una película eh, y pues estar eh, tuiteando o poniendo en sus redes sociales, de, la película va bien, o me está gustando la película, o de uy, qué mal va, ojalá se componga. Pero, pues, cara, si estás este, poniendo tu atención en escribir, en darle eh, a tu opinión a los demás, mientras está pasando la película, pues caray, ¿no? Este, entonces, ya no sé si los maratones hoy día funcionaran, y más bien, pues habría que repensar, pues tendría yo que repensar una, una manera distinta, dis diferente de acercar al al público a esos otros cines, ¿no? eh, creo que siempre hay opciones, esta me parece que ya llegó como a su fin, no? El, eh, quedarse pues, tantas horas en una sala, por lo menos a públicos de hoy día me parece que ya no están como tan listos como tan, para, para siempre habrá cinéfilos que eh, eh, pues, estén dispuestos a todo. Curiosamente, la mayoría de los que sobrevivieron pues, era gente de los alrededores, indigente, que luego se metía en Martí, y aparte súper cinéfila, ¿eh? le sabían más que todas estas tribus urbanas que se autodenominan hoy día cinéfilos, mamadores, Este nombre no, les daban la vuelta a todos estos cuates, se metían a, pues, a todos los eventos ahí del Martí, todas las funciones de cine, y habían visto de todo pero sí me parece que hoy día vivimos un eh, momento en el que el cineclub también tiene que replantearse no porque muchos dicen ¿para qué voy a ver algo que lo no puedo ver en Netflix no este, que muchos no tienen como esta noción de disfrutar el cine de manera colectiva pero aparte también comportándose no porque es una cosa desde que vayan todos no es un concierto no y de que entonces también estén eh, pues en redes sociales o platicando, en fin, entonces esto obliga a quienes realizamos cineclubes a replantear, ¿no? Entonces, ¿cómo los, cómo presentamos al cine hoy día a una nueva generación que está acostumbrada a ver el cine de maneras diferentes? Por lo menos creo que ahora los maratones no, no es su momento, ¿no? Desgraciadamente, pero a ver qué sale, qué se me ocurre por ahí, pues para darle vida, difusión a ese otro cine ¿no? a estos otros paracinemas que existen dentro de lo narrativo y dentro de lo no narrativo pues eh, Jorge, perdón Antonio antes de que te regrese la palabra, eh, Ultracinema está abierto por si tienes alguna ocurrencia algún, eh, alguna curaduría especial que quieras sumar al festival, eh, ahorita nosotros justo pensando en eso eh, a partir de la edición pasada nos convertimos en absolutamente nómadas y eh, en lugar de estar en una sola ciudad como, como lo solíamos hacer antes nos pues dividimos ahora sí que divide y vencerás y el año pasado tuvimos más de 15 sedes en distintos lugares del país y era de todo desde cineclubes clubes cafeterías eh, teatros municipales todos buscando pues diversificarnos porque como bien dices de repente meter a la gente al cine a ver estas cosas raras es súper complicado eh, y bueno, pues ahí estamos tratando de, de, de, de, de, de remar contra corriente, contra todo esto que platicas pero bueno, pues la puerta está abierta si en algún momento se te ocurre algo eh, nos encantados encantados de, de colaborar ah, pues muchas gracias, ahí, ahí lo platicaremos, como no muchas gracias sí, sí, sí. yo sí, maestro, perdón pues nada pues a, a agradecer la, la presencia de Jorge, que ojalá sea el primero de varios programas, que creo que tenemos muchísimo, muchísimo eh, eh, que platicar eh, tanto de cine experimental como de otros cines más alternativos, locochones y eventos. Pues sí, estaría sensacional eh, que se nos ocurriera algo algo más académico entre comillas. Pues muchas gracias Jorge. Eh, eh, qué bueno que, que pudimos platicar contigo. Gracias, Mincha. Y pues gracias a quienes nos escuchan semana a semana. No olviden suscribirse, eh, compartir. Eh, hablar acerca de, del podcast más pirata de las redes que además pues Jorge habló de OK.ru OK que es que, que más piratón puede ser que eso pero los tesoros que podemos encontrar ahí en, en, en este sitio, en sitio ruso y sí se encuentran unas cosas impresionantes así como eso pues sí compartan eh, compartan, hablen, eh, apoyen el, el pirateense el pirateense el podcast sí pues lo pueden lo, pueden piratearlo y en mp3 pueden distribuirlo entonces pues sí <risa> la idea es que pues, se, se, se, se, se se se conozca lo que lo que mencionó Jorge a lo largo de la charla pues conocer acerca del, del cine experimental que es como lo que hace falta pues muchas gracias nos vemos la próxima emisión, y hasta el tuntún, uno de los tuntunes tuvo algo que decir, por ahí se filtró, y, y, y aquí le damos cabida y voz, hasta los tuntunes, y uno que otro cineasta experimental, y a lo mejor hasta un cinéfilo mamador, puede hablar un día en nuestro podcast, Está gracias bien. a todos, y nos vemos la próxima.